A ver, pues eh, invocamos la segunda hora, qué bien nos lo pasamos en los cortes de publicidad, de publicidad en, en esta casa, Es que si no nos reímos, yo no sé trabajar si no me divierto y además me agrada que mis contertulios compartan el, el buen humor conmigo. Bueno, les cuento, y es esta botella que tengo, que tengo aquí a, a mi izquierda y que además... Confieso y no pido perdón por ello, uno, oye, si hace una mención de algo, pues lo tendrá que probar. Y la verdad es que está riquísimo, las cosas como son. Yo no dudo que además tenga tantas propiedades, como les voy a contar ahora, pero, pero está muy bueno, ¿sabe? Pues abatido reconstituyente, ¿no? Como que es verdad que, que te vienes, te vienes arriba. ¿Esto cómo se llama? Bueno, pues se llama Staff Detox. ¿Has tenido una noche larga de fiesta con familia o con amigos? ¿Has terminado cansado? ¿O con alguna copita de más? Ahora, en exclusiva, en Naturhaus llega Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información visita tu centro más cercano o visítenos en, en naturhaus.es. Y además, doy fe de ello, insisto, está muy bueno. Yo no sé decirles a qué sabe porque esto lleva de todo. Mira, yo veo que lleva... Fíjate, sabe más bien a... Como a como a kiwi, ¿no? Pero lleva, y a piña también un poco, lleva piña, lleva kiwi, lleva plátano, lleva naranja y limón, lleva cítricos, lleva frutas del bosque, porque sabe como a mora, sabe como arándano, lleva de todo, está muy rico, la verdad. Sí, sí, sí, sí. Oye, esas cosas se producen en, cerca del coto de Doñana. Cerca, cerca del coto de Doñana. Lo único que, tema... me, que me queda a mí por pedirle con cariño a la dirección de la cadena, oye, es que me pongan más de estos a la, a la izquierda, porque, oye, no todos los días, porque tampoco vamos a tirar la casa por la ventana y van a venir maldadas, ¿eh?, como nos sigan gobernando esta gente, pero, pero, pero oye, pero que están muy buenos. Algún día que otro, pues, pues lo probaré, y claro, ya si lo empiezas, pues te lo tienes que terminar. Roberto Centeno, ¿cómo estás? Buenas noches.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 Esta basura Va. redactada por un delincuente que en cualquier estado de derecho estaría en la cárcel. Pues porque, yo te lo voy a decir para reírnos, para reírnos, Centeno. Ya, porque pero, yo no sé mira, trabajar si, si no me divierto, macho. Medios, si todos los medios constitucionalistas le ignorarais. Pero si quedamos cuatro constitucionalistas o no, no, no, no hay algunos hay algunos más hay bueno, algunos sí. más, pero bueno que me da lo mismo eh, unos cuantos pues no sé oca y diario la abc la razón eh, bueno y poco más no pero que, pero tú lees, que ah, bueno sí no, la no, razón pero, porque está nuestro amigo vera pero... pero a ver tezanos tezanos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 ¿Eh? Sí. ¿Eh? Con dos narices. Dice sí, bueno, esta, pero, Sí, eso, eso, es de, eso es de Magariños y eso lo puse yo aquí como, como corte, como total. Y es verdad que luego se viralizó días después por, por WhatsApp. Lo, se, lo, se lo ofrecimos a nuestros espectadores. Además pues estaba aquí pues ya, Pilar, alegro, Pilar Castellanos, que, que, no, que vivió muchos años en no Barcelona, que estaba avergonzada. Lo que no, perdona, lo que no ofrecisteis a vuestros espectadores es lo que te voy a decir ahora. A ver, ¿Eh? ahí quiero llegar, Porque, a tu análisis. Fíjate tú por dónde. Eh?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 Otro para vosotros. Oye, antes de que le, Luis, de, antes de que, que nos que quedan poquitos era, minutos, lo que, lo que antes era, del siguiente corte vamos a hacer una pasada rápida. Antes de que, le, de, de, que, de que le oiga, como tú decías, de que le oiga, de, le decías, oye, a ver si te oye Dios. No, antes de que le, oiga, que le oigan los votantes españoles, <risa> eh, los votantes, los millones de votantes españoles que votan el día 28 y que van a dar un toque de atención, eh, realmente, esperemos que realmente contundente este gobierno y que posteriormente a las elecciones de diciembre de este año o de, las, de enero del año 24, eh, lo confirmen. Este... Muy rápido, a mí Luis, lo que dame sorprende... la pincelada, me sí. voy a Fran y a Willy. Y solamente lo contestanos me sorprende que en la época del gobierno del el señor eh, del PP, con el señor Mariano Rajoy, en televisión había los viernes negros, que se decían que sabían los, los, los periodistas vestidos de negro, porque ponían en duda la, Los periodistas, la, la, los comisarios sí. políticos, bueno, los numerosos y, y los feladores, ponía, los que van ahora algunos en... a hacer felaciones sí. a las ruedas de preso oficial. Ponían perdón, en duda es que la la, la, la ecuanimidad de la televisión pública. Yo lo que me sorprende es que los funcionarios del CIS del, del, CIS, del CIS, perdón, no, no respondan ante una cosa, ante unos datos que son... que pero, permanentemente la realidad pero, le está pero, poniendo... Le está han poniendo vuelto a cambiar a, a en, en, que han vuelto en, a cambiar al responsable del Instituto Nacional de Estadística porque no le cuadraban los números. Es sí. que estos tíos están tomando... Todas las instituciones, todas las administraciones y todos los órganos... Sí, pero por lo visto con el, el, el, el, el, con el beneplácito de muchos funcionarios, sí. que en definitiva son los depositarios de la responsabilidad del Estado español, más allá de los gobiernos. Sí, es decir Tenían final, que salir a protestar, sí, no salieron final, a protestar con Televisión Española. Joder, pues que los, sí. los funcionarios del CIS digan que tienen un... un es que es los el ridículo permanente sabes tú el que, que está haciendo Sabes este tú, personaje. como sé yo, que los cuatro que están debajo de Tezano y los otros cuatro que están debajo de esos cuatro son adeptos al régimen. Con lo cual, el que hace el trabajo de campo hace el trabajo de campo y el que lo manipula está mucho más arriba, que son los adeptos. Pero a mí me ha gustado mucho la comparativa que ha, hecho, que ha hecho Roberto, y que yo estaba pensando en ella, no entre el CIS y las diferentes encuestas que estamos viendo a lo largo de las últimas semanas en el resto de los medios. Pero hay una cosa que me llama la atención y que desecha totalmente la encuesta de Tezanos, y es verdad que podríamos estar, estar hablando de una presunta malversación de caudales públicos. ¿no? Y es que le da a Podemos y a sumar juntos el 17,3, cuando antes Podemos únicamente tenía el 12,8. ¿no? Ahí hay un gato encerrado bastante grande y es lo que está intentando. Quieres decir que el PSOE no podría tener 30, según efectivamente. Cuenta efe efectivamente, el PSOE no podría tener 30, y aquí lo que está haciendo es el relanzamiento de la abeja maya, la abejita maya que vive en un país multicolor. Vive yo, yolanda yo. Pues yolanda, eso es lo que está yolanda haciendo Barrio los Sésamo. Félix Tezanos. Yolanda Barrios Oiga, William, en Venezuela Maduro encarga encuestas, ¿cómo funcionan allí las cosas? Así, Así muy parecido. parecido no ha dudado, ¿eh? No hay elecciones, no, no, nunca, no ha dudado. Pero cuando hay que hacer encuestas, Pero por si la subiera, él le dicta la encuesta al, claro. al de turno. Oye, tú escribe y tal. Claro. Ahora yo, yo realmente es que, es que hay que ser muy muy incauto para no darse cuenta de la manipulación eh, perversa que hay en ese baile de cifras, ¿no? Sí, claro. Por un lado, utilizas la, la encuesta oficial para, por supuesto, hacerle, tratar de hacerle daño a tu adversario directo, ¿no? al adversario más cercano. Pero luego es que infla a Yolanda, la infla, para hacerle daño a... ...y colocar en situación de, de minusvalía a Podemos, ¿no? Que le da un 6,6, que si le quita un poco más no entra este ni, en el, ni en el Parlamento. Claro, o sea, <risa> a ella le da un diez y tanto por ciento, ¿no? que acaba de, acaba de aparecer en esta historia... Y a Podemos lo tira casi al pajón, ¿no? Sí, sí. Con, con lo que eso significa de, de efecto demoledor, ¿no? En el sí, sí, tema sí. De, la, de, la, de la percepción de, oye, mira, eh, lo que están diciendo las encuestas de ti o de mí. Lo, lo, pero en el fondo, en el fondo lo puede hacer porque sí, porque tenemos todos la, la idea de que eh, Podemos se va al desagüe, ¿no? O sea, lo de Podemos es ya una debacle sí, y... sí, sí, sí, eso es cierto Podemos es una debacle y se va, pero no nos olvidemos que Podemos no es el 6,7 que le da que le da Tezanos y los 8 o 10 diputados que pueda sacar el día eh, en, en diciembre Podemos es mucho más, Podemos engloba a, toda la fuerz, a todas las fuerzas políticas del mal, a todo Frankenstein es decir, engloba a ETA y engloba a los a a los eh, a los secesionistas catalanes, con lo cual estaríamos hablando de que sus 8 o 10 más 13 de Esquerra Unida, más otros seis, estamos hablando de unos 30-32 escaños que pueden ser vitales para que el figurilla, figurilla bueno. Eh, bueno, siga Bueno, solo en, en, en la actualidad. Que os quiero decir que no, nos, que no nos sacamos las cuentas, las trampas al solitario, que tengamos en cuenta lo que realmente representa Podemos. Bueno, pero eso tienes que hacer una lectura a la inversa. Es decir, a mí con eso, eso, eso, 125 y 60, 100, ¿cuántos son? 85 me vale. 100. Sí, pero los son muchos diputados. Eh, eh, lo, lo que tienes que hacer es esa cuenta, pero al revés. Es decir, siempre teniendo en cuenta que ese, ese grupo de, de, de otros, cuando ponen la encuestas otros y tal, que es ERC, es Bildu, es uh, Yunة, Sí, en total son can... 30 y muchos, casi 40. 40, sí, algunas sí. veces llegan hasta 42, 42, siempre, 42 43. Son, siempre son eh, votos que van a ir al, al, a, a, a, a, a postular. Eh, pro, lo que ellos llaman progresistas. Es decir, a lo que ellos han dicho... Metes ahí al tarde, PNV, no, perdona, ahí al mañana, PNV? Sí. Porque, porque sería interesante... P también, en, un, sí. en un momento determinado, no, Pero, pero que, actual, el PNV siempre p va a estar... P con PNV, el que mande. Pero, no, pero PNV, sí, PNV también va en contra de este... O sea, va a ir a favor del... De, de, de... Esta mañana han dicho... Han dicho en la rueda de vamos, en, la, en las declaraciones que han hecho con respecto a la votación, han dicho que eh, la votación del Partido Socialista va en contra de la unidad del bloque de mayoría feminista, sí. progresista, y a mí lo que me ha reventado ya, y plurinacional. Y plurinacional. Bueno, bueno, bueno. Esas declaraciones es que es que es el voto, el voto, lo que, lo que ellos denominan plurinacional, es única y exclusivamente. 500.000 españoles que votan a ETA y que votan a los republicanos catalanes, a los que nos han traído for, uh, pues esa película. Pues metamos a Joop Percat, vale, un millón. Si acaso un millón de votantes. ¿Y qué pasa con el resto de los españoles? Esa es la película de la plurinacionalidad de Bolivia. Pero en el fondo, en el fondo, donde dinamitas al el liderazgo. El problema aquí es sí hay una composición compleja de esa izquierda, ¿verdad? Pero cuando inflas a una, la inflas en demérito de otros, sí, claro. ¿verdad? Sí, y, y ahí es donde está el daño, porque a Yolanda Díaz le, le acumulas una cantidad de, de factores que son lo que en, dif, en definitiva componen su mar. Y, y, y, los, y los que no están en su mar se quedan hasta, descolgados. Hasta, hasta 15 ¿Eh? confluencias confluyen en su mar. Ya. Sabéis lo que hay que hacer y con esto nos vamos al corte de publicidad, lo que más miedo le da a la gentuza y como no voy a calificar a nadie podéis dejar de grabar en un ratito, a la gentuza, a la basura, a la escoria, a los antisistema, a los mierdas, a los nostálgicos del tiro en la nuca, a los que quieren ver a España fragmentada, dividida y o rota, lo que más miedo le da de los que llaman, o a los que nos llaman, fachas, fascistas, los medios de la caverna, etcétera y nos llaman a veces desde la Paracuellos Mediática, gracias por tu frase, el copyright es del señor Trejo, es, por encima de otras cosas, cuando vamos todos a votar. Lo repito, porque cuando bajo así un poco la voz, a veces que me dicen, no se le oye usted bien, cuando vamos todos a votar, el centro, el centro derecha liberal... La derecha conservadora o el centro derecha conservador, cuando vamos todos a una fuente ovejuna. Y si nadie se queda en casa, y la derecha en los grandes momentos, y esto es objeto, llevo 30 años discutiendo de esto, pero no, no es el día, porque me voy a publicidad. La derecha en los momentos cumbre en la historia, lo que pasa es que tarda en reaccionar, pero es mucho menos abstencionista que la izquierda. La izquierda, y en esto es el único que tiene razón, estos mugrosos de la caverna y de la paracuellos mediática y la paracuellos política, es en que esa encuesta del figura este del Tezanos, del empleado de, de Pedrito Sánchez, no tiene o no valora suficientemente por mucha cocina que diga el sociólogo aficionado este que tiene, no valora bien la abstención. Si todo el centro derecha y todos los patriotas, es decir, todos los que somos normales, y cuando digo normales, no quiero decir que seamos normales por ser de centro, de derechas, liberales o conservadores, porque respetamos la constitución, el estado de derecho, creemos que la monarquía es el mejor de los sistemas en un país como este, que ha tenido dos repúblicas, hace y criminales. No nos gusta que los violadores estén en la calle, no nos gusta que los ocupas tengan más derechos que sus víctimas a las que les arrancan y expropian eh, la propiedad privada y sus casas y los policías no pueden hacer nada, no nos gusta que se, que se indulte a los golpistas, a tíos que dan golpes de Estado. No nos gusta que vuelva, porque ETA no se ha disuelto, lo recuerdo siempre, el tiro en la nuca. Bueno, pues todos esos que somos normales, a eso me refiero, somos normales, somos gente honrada y gente decente, no como la mayoría de ellos, si vamos todos a votar, como somos muchos más, les aplastamos, de ustedes depende. Volvemos en un minuto.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 lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Llame ahora al 918 33 13 35 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria o visítanos en Juan Bravo 55 y en naturhaus.es.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 Saben que el intestino eh, fabrica y almacena una estructura que eh, pues, es eh, el responsable, la responsable de la creación del 80% de nuestras defensas y es que eh, la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbiolina y Megaflora es un complemento a base de insulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la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 Bueno, nos queda media hora, que es la que yo llamo a veces de, de, de coche escoba, porque vamos recogiendo cosas que también son importantes y tienen bueno, pues su, su parte eh, interesante en, en la actualidad de un día como hoy, de este jueves 20 de abril, a punto ya de terminar. Dos cuestiones, eh, vamos a dedicarle siquiera unos minutos, eh, porque hemos hecho referencias, pero durante todo el programa, colaterales, que Biden ha llamado a, a figura el día 12 de mayo, que me, por fin Biden, eh, creo que, bueno, no sé el rótulo que pondrán al final, pero el rótulo que he sugerido yo es algo así como, por fin Biden se entera, o, o ya sabe quién es Pedro Sánchez y tal, ¿no? a ver si se dedica más de 29, bueno, últimamente ya, ya tuvieron alguna cita más, tenemos imágenes por ahí, sí, hay, y hay Hay, una, hay, una espectacular, hay algunas colinas. ¿no? Mientras Biden iba a un lavabo que alguien lo asalta y le dice eh, quítate becario que, que yo sigo que yo sigo mi ritmo, ¿no? Sí. Yo no sé si si Biden realmente ha llamado a Sánchez o ha llamado al próximo presidente de la Unión Europea que es la sensación que realmente me da, ¿no? Porque si realmente, como dice... Ah, pues mire, tiene su lógica no, eso. Claro, claro, pero claro. los socialistas creen que no, que ha ah, llamado es que, Sánchez. Es... Luego vamos sí, a escuchar de... un corte de los que llamo yo, cortes, no le no estoy llamando payaso, cuidado, un corte por el mensaje, de esos mensajes payasos y, y fatuos que a veces es que... se dan en la política. A Miguel Iceta le ha tocado en este caso. Ah, le pues yo iba a comentar el caso de, de un diputado que, que bien, tú lo decías en una de las Pedro fuerzas, Casares, ¿no? creo, que, creo se que, que se llama. Pedro se llama, Casares, que tiene figura. cara de joven, pero yo me da que de los de los 44-45 no baja, y que decía que somos, vamos, la Biblia en verso a nivel internacional, ¿no? Y yo creo que este señor no sabe ni, ni por dónde anda, ¿no? Si, si fuésemos... Sí, lo que sí sabe es la nómina que le llega a fin de sí, mes y lo poco que le queda de Efectivamente, efectivamente. Y el frío que se va a encontrar dentro de unos meses, ¿no? Y claro, no se da cuenta... De que, ...de que España a nivel internacional no pinta absolutamente nada... ...que la mayoría de los viajes que hace Pedro Sánchez fuera de España... ...lo hace en representación de la, de la Internacional Socialista... ...y usando el Falcon, que, que por cierto muy mal... ...que otras veces va a Naciones Unidas... Donde, ten, ...donde hace unas donaciones eh, millonarias... Eh, y otras de las ocasiones pues pues va a Marruecos porque le llama al sultán y le dice, oye Pedrito, ven aquí que te tengo que, creo que, que eso, ¿no? y dice, bueno, somos la panacea a nivel internacional pero vamos wow. a ver Casares, mira wow. mira Casares, vuelve vuelve al cole vete a la EGB, repásate los libros de texto, a barrio, tú a darte cuenta, date cuenta y, y si no nos vamos a ir más lejos mira, en tu propio partido la Casa Blanca recibía a González, recibió a Zapatero y, y el Partido Popular recibió a Rajoy. Eh, eh, comía, comía en Petit Comité y hablaba en inglés y le enseñaba inglés a andar. ¿Y, ¿Y ahora qué? Tú dices que Sánchez, que nosotros ahora, qué tal, que te has ido a Pekín. Mentira, en Pekín había unas jornadas y le dijeron, al que estaba haciendo las jornadas, eh, que, si, que si podía ir el presidente, que igual chin Ping le, le recibía. Y el otro, claro, se coge el, el falco y para eso no hay ni medio ambiente, ni, cam, ni cambio climático, ni, ni, ni baile, que, ni, ni música que la baile. Me cojo, me voy y me hago la foto con Xi Jinping. ¿Saben quién es Xi Jinping y por qué llegó a la, a la presidencia de, de China? Xi Jinping fue el organizador de los Juegos Olímpicos eh, de, de China. Eh. Y de ahí donde le vino. no Y claro, y si Pedro Sánchez, tan importante como dice Casares, en Casares cuando quiera lo discutimos, ¿por qué Marruecos nos ningunea? Eh? ¿Por qué Marruecos nos ningunea? Eh? ¿Por, qué Marruecos nos ningunea eh? ¿Por qué Marruecos le dice a Sánchez... Que eche del gobierno a toda una ministra de Exteriores. ¿Por qué Marruecos le dice a Sánchez, señor Sánchez, que sus 28 diputados voten en contra de la votación que se está llevando en el Parlamento Europeo y condenando al régimen marroquí por encarcelar a periodistas? ¿Por qué Pedro Sánchez se baja los pantalones en medio mundo? Pedro Sánchez no es absolutamente... Nadie. Y mira, que me duele, ¿eh? Mira, que me duele. Porque es el presidente de España y me gustaría que el presidente de España tuviera algo de decencia. Algo Chicas, de decencia. ponedme los dos pantallazos. Yo sé que no es la foto más afortunada de la historia de José María Aznar López, ni esta ni la de las Azores. Pero Pedro Casares eh, y diputados socialistas y figura y panejeristas y feladores oficiales de, en las ruedas de prensa, tertulianos de pesebre, que... Bueno, esta mañana hice un editorial en otro medio hablando de ello. No me voy a repetir en medios distintos. No sé si fue la foto más afortunada, pero, coño, por lo menos ahí pintábamos algo en el panorama internacional. Ponedme el siguiente pantallazo, chicos, en un pasillo perdido en no sé dónde, con un Biden con ojos de, bueno, casi como la vaca mira al tren, ¿no? Pero un poco se le ve como desorientado. Esto era Bruselas, ¿no? Claro, es que no sé si es el edificio Suman o los que yo conocí, porque es un pasillo, uno de los miles o de los cientos, mejor dicho, cientos que hay, que son kilométricos, y Pedro Sánchez ahí ajustando el paso al de, al de Biden, que algún cachondo proliferaron por aquellos días los memes de este quién es el de las pizzas, el de Telepizza, el de Globo, o Este con, con todo el cariño a los repartidores, que qué haríamos sin, ella, sin ellos los fines de semana que nos quedamos en casa y no nos da la gana salir, salir a cenar. Bueno, pues Pedro Casares y muchos diputados socialistas. Ah, poned mi Z, hombre, poned mi Z, que lo de Z tiene gracia, total de Z, para que no riamos. Malas noticias para el Partido Popular. El presidente de los Estados Unidos ha invitado a Pedro Sánchez el 12 de mayo a la Casa Blanca. Ya hay unas ambulancias yendo a la calle Génova por si necesitan asistencia. Bueno, es verdad, nuestra democracia no tenía una ley de vivienda. Ahora, como siempre, ¿quién la ha hecho? el Partido Socialista. Porque los avances de este país, todos, todos, todos y cada uno llevan el sello del Partido Socialista. Porque es el partido, sí, de la libertad, de la convivencia, de la igualdad, de la justicia, de las oportunidades. Y eso queremos para Baracaldo. Y tenemos al mejor equipo que está ahí. Mira, esta última frase no la había retenido yo, estaba embaracardo el, el figurín, este es un figurín, don Luis Magán. Es que no, no quiero seguir consumiendo porque cuanto más cachondo me pongo, más se me va la boca y a veces me doy miedo, don Luis. En cierta se le ve que estaba preparando ya los sanfermines, Está preparando ya los sanfermines con su pequeño... pañuelo eh, lo rojo, el pañuelo, loco, loco la, me ha vuelto a mí. El eh. y el chupinazo. Bueno, yo creo que es, no, no hay que dudarlo, a mí me parece que eh, sí, cualquier eh, presidente de gobierno... Eh, yo, en ese sentido, tendríamos que tener una visión de Estado. Es decir, cualquier presidente de gobierno, incluso aquellos que son tan malos como el que tenemos en estos momentos es que tenga una visibilidad internacional es importante para España porque representa Sánchez eh, cuando va a países internacionales no representa a Sánchez, que no le conoce nadie, como bien decís se en su nombre y tal, si no representa, es el presidente de gobierno de un país que está en, en, en, implicado con la construcción de Europa y en, una, en un continente que es el paradigma de la libertad en estos momentos el paradigma de la libertad en el mundo en el que vivimos, entonces a mí me parece importante y me parece interesante desde el punto de vista de, del éxito que quien lo haya gestionado lo ha conseguido que le reciba el 12 de mayo, macho. El 12 de mayo es dos días antes de la campaña electoral. No, no, es dos días antes de mi cumpleaños. Exacto, perdón. Perdón. Perdón. El día más exacto, el día más importante del <risa> no, año habría, para habría Eurico. Pero agenda, sí. Habría que ver pero, la agenda de Biden. Bueno, pero, yo, yo, da, yo pero va, eso, ver, eso da lo mismo. El lo lo resultado, perdón, el, el resultado, el resultado es el es el mismo. Que el día 12 de mayo sea como presidente de gobierno, sea como muy bien tú dices, eh, próximo presidente de la de, le, de la Comisión de los Países Europeos, de, vamos, de la Europa, esos próximos seis meses y tal, él los va a utilizar, lo utiliza en clave interna, como lo utiliza en todas los part todos los gobiernos. Este. En este caso no solamente lo utiliza en clave interna, sino él, eh, de alguna manera, eh, eh, ¿cómo se dice?, eh, siembra lo que puede ser su futuro. Quiero decir, él tiene sí. le, eh, la, la amenaza de que puede perder realmente las elecciones, ojalá sea así, con la responsabilidad y con eh, la, eh, la la, la, la, el compromiso de todos los españoles, que vayamos a votar en el, el, las elecciones generales y tal, pero él también se está construyendo su futuro para que es, para ser un representante a nivel internacional, para seguir en política, por decirlo alguna. Pero evidentemente, desde mi punto de vista, este el resultado, quien haya gestionado la, el encuentro con Biden, lo ha gestionado en un momento muy propicio para los intereses Luis, locales Luis, no te del, te del, presidente, verdad, del presidente Sánchez. Verdad, con todo mi cariño, no te equivoques. Eh, España no tiene nada que gestionar con Estados Unidos. Pero ¿Qué se es? va a ver con Biden. No, a se ver, va sí, a ver con pero, Biden. Pero, pero, pero no, no, no me lleves al huerto. No aunque lleve, hablen de béisbol. No, no me lleves al béisbol. huerto. España no tiene nada que ver en la agenda de Estados Unidos. Estados Unidos ha llegado el momento en su agenda que tiene que recibir a Sánchez sí. y lo recibe. O bien lo recibe porque le quedan dos telediarios en el mandato, o bien lo recibe, como es mi, mi opinión, porque va a ser el próximo presidente de la Unión Europea en cuatro días después de que de que lo reciba. Es decir, España no pinta un carajo pero... en la agenda de Estados Sí, Estados Unidos. Nos guste en eso, más en eso, o nos guste en, eso, menos. en eso puedo pues estar entonces, de acuerdo contigo. Pero en cualquier caso, el interés. De la, de la reunión para Sánchez, me refiero para la, para Sánchez. Bueno, para sí, su, Él nos va su... a vender toda la moto ah, del no, mundo. Lógicamente, pero si se vio con Xi, eh, con, eh, Xi Jinping y eh, estuvo. Eh, quiero decir que tres días después se vio con Macron y tuvo, evidentemente, ese resultado, esa reunión entre Macron y Xi Jinping, tuvo un contenido político inmenso, mientras que con la, el presidente Sánchez, no, tres días antes fue y insignificante, nada. pero absolutamente insignificante. Pero eso es lo que te quiero decir: que incluso con eso que tú dices, que puede que tengas toda la razón del mundo, que no, vamos, no no, no puede, si puede, o sea, tienes toda la razón del mundo que no pintamos nada. Eso da lo mismo. Estamos en, en periodo electoral y dos días antes sí, claro. del comienzo del de, oficial de la campaña electoral, este señor se ve con el líder de la del, del mundo libre. ¿Y sabes, decir, de sabes lo manera? que le va, lo, sabes lo que le pasa dos días después? Que se va a Toledo y García Page se va a Bruselas. ¿Qué te parece? Bueno, eh, pero perdona, te García Paje eh, bueno, a ver. Sí, pero si no, sí. si pero si sí, sí, tú y sí, yo sí. pensamos más o menos sí. sobre lo sí. mismo. O sea, sí, sí. pero pero tú fíjate qué curioso sí, sí. y qué paradojas de la sí, vida. Yo creo que, ¿cómo yo lo creo ves? que es una, una de estas acciones de política exterior desesperadas. ¿no? Ya sabes que, que esto se agota, que esto se termina, y, y que ha pasado el tiempo y, y, y no te han. Prestado la más mínima atención. Yo me imagino los esfuerzos, la cantidad de llamadas, la cantidad de iniciativas que han puesto en marcha para tratar de que se produjera ese encuentro. ¿no? Pero lo cierto es que hay, de, eh, con Sánchez pasa una cosa: ¿no? Que, que no es Sánchez el que, eh, solo Sánchez el que va, es eh, que va el presidente de la Internacional Socialista. Y sí, Biden es socialista. Bueno, sí, pero, pero este es el presidente, el amigo de. Que Biden tiene el, el amigo de. Bueno, ya, lo que yo. Ya, ya, si el amigo de. El, el amigo de Maduro, <risas> el amigo de Ortega, el amigo de Díaz Canel, el amigo de Lula, el que integra. El que integra eh, una una, no eh, Yonesio, no, una sí una, una red una red claro, ¿no? de violadores de derechos humanos claro. verdad de criminales porque eh, en el caso de, de Maduro criminal de lesa humanidad y ya y está y de señalado violadores como de señoras criminal. de niñas y de asesinos ha citado claro. este, que, que, que, que este, esto es en lo que encarna días. esto es lo que encarna Sánchez claro. o sea no, que no se nos olvide eso no claro. que, que desesperadamente intentan darse un barniz buscando lo que los dividendos que tú señalas, efectivamente, a nivel de política doméstica, pero, pero que no, que efectivamente no significa absolutamente nada. Yo que no, lo tienen sí. pesado y medido y que su nivel está en Marruecos, en ese nivel, en ese importante es que es en ese, la en de en la, ese de la política exterior española, claro. en ese tipo de problemas. Claro. Sí. Yo lo único Luis. que le pido en esta visita al presidente Sánchez, que por favor no repita la fotografía de ese, del presidente Zapatero con Obama y con sus dos hijas vestidas vestida de, de gore. ¿eh? Por favor, por favor que, no repita, que no repita esa imagen que fue demoledora para la democracia española. Bueno, esto, esto es una Yo broma invitar, y invitar. está dicho como metáfora, que aquí las familias enseguida se, se ponen nerviosas y ya saben ustedes lo, lo que pasan. Sí, hombre, sobre todo, vamos a ver, Sánchez, lo que se te pide es que no hagas el ridículo, que presentes dignamente los intereses de España. Que no hagas chorradas, como bueno, aquí estaba en Madrid, no le hizo falta salir, en un desfile, todavía no era presidente, eh, pues mmm, manifiesta respeto ante los símbolos del imperio, ¿no? Como, bueno, como a ti te pone la bandera del revés, no sé si esto lo tienes muy calibrado, te da igual, ¿no? pero a ellos, a los americanos, a los anglosajones, que son muy mirados para esto, muy, muy mirados, decimos en Zamora, pero también a los franceses, a los alemanes, a los italianos, estas cosas les gustan cero, con lo cual, respétate un poco a ti mismo, porque esa será, y no te arrastres demasiado ante Biden, porque esa será la forma de que... No nos sintamos orgullosos de ti, que no lo estamos, pero que, de que bueno, pues contribuyas al respeto internacional de España y no a, a, que, a que nos sigamos hundiendo, pues no en el descrédito internacional. España es la nación más antigua de Europa y, es, y España pues, fue un imperio antes de que lo fueran los anglosajones de 300 años en el periodo más corto, mientras que ellos pues, lo fueron de ciento y pico tomando el, el segmento más largo. Quiero decir, si, si el prestigio de España va a seguir igual cuando tú desaparezcas de, de la escena y Dios quiera que dentro de muchos años... Porque no te deseo nada mal como persona, pues dentro de unas cuantas décadas, cuando te pires a otro sitio, como nos piraremos todos. Pero, pero, en fin, procura romper lo menos posible figura. Unos minutos, pocos, nos quedan. Vamos a ver unas imágenes, chicas, que tenemos por ahí preparadas de la primera jornada del rey emérito de don Juan Carlos en Sangenjo. Creo que, bueno, pues hoy ya se ha subido al, al barco. Hombre, con algunos problemas de, de movilidad, porque estamos hablando de un anciano de 85, 86 años, que, eh, bueno, pues, eh, oye, subirte a un barco no es fácil, eh, y nos hemos subido aquí unos cuantos, pero te puedes pegar un piñazo, los que somos de tierra adentro, como, no te, como, te, como te descuides, y luego vienen los esquinces y, y vienen las cosas. Bueno, don Juan Carlos, esto es una broma, está muy acostumbrado a, a navegar. ¿Cómo le habéis visto? Eh, bueno, otra cosa, y me callo, me callo, de verdad. Tenemos a todos los tertulianos feladores y pasadores de la mano por el lomo gubernamental haciendo proselitismo de que, claro, de que no debería hacer esto, que coloca en una posición muy delicada a su hijo, que, que coloca en una posición también incómoda a Moncloa, que, que se que iba a decir una barbaridad, que le vayan dando a Moncloa, al, al figura, lo que lo que le pasa es que está, que rabia, que rabia de odio y de envidia, porque él no puede salir por lechilla a todo el mundo. Y a este hombre, pues como dije antes, creo en el editorial, le aclaman y le vitorean por las calles. que ha sido como ha sido? Muy bien. que ha prestado enormes, ingentes servicios a este país llamado España? También. Y ahí, ahí lo dejo. ¿Cómo lo habéis visto? Luis. Bueno, yo no había visto estas imágenes, está mayor, tiene 86, está como tú dices, está muy mayor, está muy eh, tal, pero se le ve siempre, como siempre, él era un que... que eh, vital. Eh, no solamente vital, sino que es un personaje, una, una figura política y un ser humano que en las distancias cortas sí. cautivaba a todo el mundo. Le hemos o sea, todo, conocido, ¿no? A tipo Carrillo, carismático, a Felipe, sí. a todo el mundo, o sea, que, que se los ganaba de calles, los ganaba todos de calle en, en, en las distancias cortas. Es cierto que yo creo que se está utilizando mucho la figura de, y su situación de esa, de esa gala debilísima para enfrentar con su hijo. Es decir, hay partes del gobierno, parte del Partido Socialista y algunas partes de los medios de comunicación que apoyan a este gobierno eh, que eh, intentan enfrentar y intentan poner eh, en brete a la monarquía y a la corona, en este caso a, a, al rey Felipe y a Leticia a la reina eh, eh, para enfrentarse a su progenitor. Yo creo que la labor de, el, de, el, de su hijo está eh, discretamente, con otro, con otro perfil. ¿Por porque... Él es mucho más cercano al, a la, a la, al carácter de su madre, al carácter de, de doña sí, Sofía, que era una profesional absolutamente, Germánico, exquisita, Germánico. ¿eh? absolutamente exquisita mientras que su padre era mucho más hispano, mucho más eh, abierto mucho más eh, empático mucho, mucho más. Eh, está haciendo una labor eh, fantástica. Yo creo que eh, deberíamos de pensar si los españoles nos merecemos que tengamos el riesgo de que el rey que, que, que, que, que trabajó que fue protagonismo eh, protagonista de la transición pueda morir fuera de este país. Seis minutos nos quedan y lo reparto entre Fran y William y nos vamos. Yo, yo, yo, no, yo como Luis, no, no conocía las imágenes, he visto algunas imágenes en, son en de el hoy, vehículo. Esta eh, sinceramente, eh, lo veo muy bien. Lo veo mejor que las últimas fotos que, que habían circulado desde, desde Abu Dhabi, desde donde se encuentra, lo veo más, más repuesto, más, más entrado. Más, tiene mejor más, color de cara lleno, incluso no color de que cara ve, aunque no son planos muy cortos. Y yo pero... lo que lo que me parece triste y denigrante, y de hecho me cruzo o algún tuit hoy pidiéndole un poco de respeto a algún, a algún vocero eh, sanchista eh, yo creo que, que debería de venir mucho más a menudo y simplemente por verlos ladrar eh, debería aparecer cada 15 o 20 días en España no, yo creo que es una persona que no merece estar en el exilio, yo es verdad eh, todo lo que tú has dicho Luis sobre el rey Felipe y, y que todos apreciamos y que todos, todos agradecemos pero eh, los españoles y los que creemos en la monarquía y lo que admiramos a Juan Carlos, para que seamos admiradores plenamente o al 100% de, de su hijo, que también lo admiramos, eh, yo creo que es necesario que haga algún reconocimiento a su padre y que tenga alguna acción en relativa a bueno pues que su padre venga a España porque es muy triste y sería muy grave, sería muy grave, sería muy grave lo que tú has dicho eh, al final, ¿no? que, que el rey feneciera en Abu Dhabi y que hubiera que venir aquí. ¿Sabes? De hecho, sí. de hecho, ya Pedro Sánchez, eh, en virtud de los de los funerales de la reina Isabel II de Inglaterra, cogió y, y cambió el protocolo en España y solamente se le iba a rendir homenaje un, un día o dos y luego ya al cadalso. ¿Eh? No, pero me de... dijo el otro día y no me pareció que estuviera mal traído. Puntualizó que él, una de las cosas que haría, lo bueno, primero, como lo contó yo... como lo primero. Y bueno, lo contó él, pues no lo vamos a repetir aquí, ¿no? protocolizando y dándole, bueno, pues la eh, contextualizando de, de la manera adecuada, pues también el funeral de un señor que ha sido jefe del Estado durante casi 40 años. A mí la impresión que me da, bueno, me dan muchas, me dan muchas cosas, las iré destilando porque va a estar aquí varios días, es que, claro, esto es una situación como tantas cosas que han ocurrido en España en el último medio siglo, que no está, digamos, protocolizada, no está bien reflejada en la Constitución. No hay, no hay una ley, no hay un texto legal como tal que regule la función. Y a este hombre se le ha dejado un terreno de nadie. Es decir, por intentar, por intentar sujetar por durante un ratito por lo menos la boca en su sitio y hacer un análisis sosegado, no digo que no lo hagamos habitualmente, ¿no? pero este es un tema muy serio porque la democracia son símbolos. No estaría de más que alguien... Que hubiera un consenso, ¿no? Un pacto de Estado, ¿cómo vas a hacer un pacto de Estado no con cinco no comunistas mira, en el pero, gobierno? Pero mira cómo <risa> se hizo, la, por, por ejemplo, la, la, abdicación, la abdicación del rey, que se hizo en la finca de, de Felipe, se, se llevaron todos los trámites a cabo en la finca de Felipe González en, en Guadalupe, que ahí se reunieron. ¿Por qué, ¿Por qué la hicieron tan apresuradamente? Porque se esperaban lo que venía. Porque fue Rubalcaba el que tomó el rábano por los cuernos y junto con Rajoy dijeron, si, si este hombre va a abdicar y que ya, es el momento. Eso, allí, lo, contó, eso allí, lo contó el llorado Alfredo Pérez Rubalcaba. Y allí, lo hicieron, es verdad, lo, y allí lo hicieron, porque ellos sabían lo que se les venía encima con Pedro Sánchez y con, y con Pablo Iglesias. Pero claro, sí. lo que dice lo que dice Urico es que es necesario que, que tengamos desarrollado el título concerniente al jefe del Estado. ¿Eh? Es, es que están muy, muy mal definidos la claro, ¿Qué haces, ¿qué muy ¿qué haces, con, este ¿qué haces con este hombre? Es como lo de arbitra y modera. Bueno, arbitra y modera, y ¿verdad? eso que es, lo hemos dicho muchas veces, no es, no es tan bien definido las funciones a mí, de la jefatura del Estado. Mira, de a mí, a mí este, este destierro me resulta absolutamente incom incomprensible, incomprensible. O sea, para nosotros es sorprendente que, que el que puede ser, desde el punto de vista de la paz, de la democracia, de la libertad y del Estado de Derecho, el español más importante del siglo XX, Así es. que, haya, que ha permitido que prácticamente estemos a punto de llegar a 50 años, 50 años de paz Sin a matar, dentro de democracia. Que se le trate de esa manera. O sea, qué cosa tan absurda. Al hombre, al hombre que llevó adelante una transición modélica en, en, en toda Iberoamérica, la transición española se entiende como una transición modélica. El hombre que permitió, que trajo a a los comunistas a, parte, a, a participar en la vida política española, pues es que, que, que no los no invitó, perdónenme un momentico para cerrar la idea, que los invitó, que los enseñó a, a, a estar en el poder sin matar, sin tener que matar, señores, ustedes, ustedes pueden, pueden eh, ejercer el poder dentro de una democracia, y lo hicieron los socialistas, sociales comunistas, ¿verdad? Socialistas comunistas. Es más, les enseñó muchas cosas, entre ellas, lo que pasa es que se acostumbraron a comer marisco. <ríe> y entonces, bueno, pero el hombre pero el hombre, el, hombre que, el hombre que ha permitido, que llevó a España a ingresar, a salir del de de, de aislamiento ese en el que había vivido durante mucho tiempo y a ingresar en la Unión Europea con, con un... Con un una cosa que importa muchísimo, que es colocar una supranacionalidad por encima de ti. Y a ese hombre se le, se le maltrate. Fíjate, eso, eso no tiene fíjate, a... explicación. Un minuto, un minuto, Frank, y nos vamos, realidad, vamos, que nos a... tenemos que ir. Toda su vida por y para España. Se lo trajo el general Franco. Con 10 años. Con 10 años. Lo le, crió y lo hizo a su imagen su y semejanza. Padre. Y estuvo hasta los 70 y, si no me equivoco, 78 años, ¿eh? dando toda su vida... Toda su vida, lo que es la vida de una persona por para España, para traer una democracia, y para que estos me, me, me, estos hijos de una puerta ¿eh? lo hayan largado a España que, de la manera que, que no lo han largado. ¿eh? No lo quieren, justamente esos a quienes les recuerda. que el que les hizo el es que los el, invitó y los Es hizo que es participar. el que les ha capacitado también, de que puedan te, mira, participar de también, la democracia. Y también no lo quieren, quienes no lo quieren. Estos, estos, eh, eh, a los que les dio el, el sarampión del socialismo comunismo del siglo XXI. Claro. Pero bueno, ¿y qué, quiénes son estos? ¿Eh? Pues pues nada, una gente que lo que quiere es la tercera república. Ver, si, si hasta yo Yolanda, es hasta la, yo, Yolanda es la, es la en una tercera, entrevista que se ha visto hace poco, decía que ella era partidaria de las guillotinas, hombre. Es la tercera república, eh, por si alguien acaba de aterrizar de otro planeta, yo les recuerdo que en España, y esto no es entrar en mmm, el debate sobre si la monarquía constitucional o la monarquía parlamentaria que son cosa distinta y el que pues que mira, puede pasar un rato bueno escuchando a García Trevijano eh, o, o, o leyendo si lo prefiere tratados que hay en torno a esto o la república no, vamos al caso español las dos repúblicas, lo he dicho siempre en España han sido dos grandes catástrofes uno de los tipos más nefastos de la historia de España un tal Pimargal eh, Pimargal, la, la República Federal de Pimargal cómo sería que don Estanislao Figueras, que no sé si fue el primero o el segundo don Luis, usted a lo mejor me puede corregir porque le alcanza la memoria más que a mí, cuando fueron a buscarle a su casa Emilio Castelar y dos más, ya se había ido a París después de dimitir y ya tenía la, o estaba subido en el tren con las maletas y lo último que dejó dicho, así quedó para la historia, fue estoy hasta, lo, esto es literal, perdónenme, donde Isla o Figueras, estoy hasta los cojones de todos nosotros, porque España era y sigue siendo en cierta medida un país ingobernable. Y en cuanto a la Segunda República, pues no fue más ni menos que un régimen criminal y asesino. Y esto lo pueden encontrar ustedes en historiadores de izquierdas. Y les doy nombres, si quieren, pero como además de comunistas son alfabetos, seguro que ninguno ha leído ni a Miguel Artola, ni a comunistas eh, a historiadores comunistas y marxistas que los ha habido y de primerísima división en España, o periodistas de la transición, que no eran de derechas precisamente, me voy a ahorrar el nombre, que firmaban hace 20 y 30 años artículos, uno en concreto, M.A.A. .A .A .A. Trabajó muchos años en el país, ¿cuántas le he leído yo? que no me caía bien en absoluto, pero escribía muy bien, sigue escribiendo, creo, las cosas como son que decía, pero si la República había perdido toda legitimidad, porque la principal función y obligación de un Estado, y para eso tiene el monopolio legítimo de la violencia, es garantizar la, la seguridad y el orden público y la paz de los ciudadanos. Sí. Y eso la Segunda República dejó de hacerlo. Por tanto, los que dicen que la Segunda República era legítima, o son unos sectarios, o son unos memos, o son unos desinformados. Y la Segunda República lo que nos trajo es la guerra civil, y con esto termino, ...que no empezó en el 36... ...esto sí sé que me lo van a grabar... ...y algún imbécil me lo subirá a Twitter... ...en 1934 con dos golpes de Estado... ...uno, dado, ya saben por qué partido... Eh, ...contra el régimen que ellos mismos... ...no habían traído... ...porque lo trajo la derecha a España... ...que tiene narices... Y ...lo dijo don Miguel Maura, ¿no?... ...nos regalaron el, el, el, el poder... ...y otro por aquel genocida criminal... ...al que siguen homenajeando... ...los mugrosos golpistas... ...de la comunidad autónoma catalana... ...un tal Lluís Companys, ...la guerra civil del 34 al 39 aunque solo sea por eso, larga vida a la monarquía y verde. Verde. ¿Qué significa verde, don Fran? Viva el rey de España. Viva el rey de España. Con eso nos quedamos. Fran Trejo, Luis Magán y William. Gracias. Gracias a todos vosotros. Lo hemos clavado. Adiós. Hasta mañana.